¡Hashimemasté! Gaby Gavides. <risa> Bienvenido a esto que es el relato de mi experiencia en el Love Live Argentina Idol Festival en Argentina, obviamente dicen el nombre Argentina y vas en Argentina La con... ya empezamos bien Este video básicamente es para contarle mi experiencia a aquellos que fueron, a aquellos que quisieron ir y no fueron y a aquellos que por obvias razones que están en otro país, no pueden venir Obviamente Primero que nada, empecemos hablando por la entrada Miren lo que es esta entrada O sea, a vos te dan esto Afuera de un boliche Bueno, prácticamente era un boliche Afuera de un boliche y vos decís Joder, que esto es arte Antes que nada, quisiera agradecer a Alan Que es el organizador del evento Que después vamos a escuchar unas palabras de él Unas palabras muy hermosas Yo no las escuché todavía porque todavía no me las mandó <risas> Y mientras pasa el helicóptero le agradezco a Christian Que Christian... Uno de los suscriptores que me reconoció en la... en la juntada anterior No sé de dónde viene exactamente el helicóptero Este... que grabó escenas y con eso ya me acuerdo de lo que fue el evento Porque sí, fue complicado sobrevivir a ese evento ¿Por qué sonríe. No voy a poner ningún video por respeto a las artistas porque por ahí no le gusta No voy a poner fotos ni nada por eso, porque... Antes tenía las imágenes también en el otro del otro evento y no los puse, por respeto, o sea, no, no pedí ni permiso, obviamente, ni siquiera al fotógrafo, no le voy a decir, ¿puedo robar tus imágenes? No. Técnicamente le tendría que pedir permiso. Eh, eh. ¿Vos me entendés? Cochabamba 2536, Capital Federal, el domingo 14, si mal no recuerdo. Domingo 14 de agosto. Este fue en un. en un galpón que se llamaba. No sé. ¿Calpón B se llamaba? No sé, no conozco eso, yo no descendí. Empezamos mal el evento. Empezamos mal porque tuvimos más o menos media hora afuera. Mientras, mientras tratábamos de entrar. Había, mientras tratábamos de entrar. Había mucha gente y hubo un problema con el sistema de karaoke. Gracias, no sé hablar. Gracias a Dios. ¿Por qué digo gracias a Dios? Es sencillo, porque había cerveza en el evento. Cerveza, más gabi más karaoke. Era tendencia mundial, básicamente. Lo bueno es que había cerveza, lo malo es que había cerveza. Ustedes me conocen, ustedes que están acá en los directos, en todos los directos, ¿saben que ¡Volamos! Gabi <ríe> vuela alto. Quería llegar lo antes posible porque quería conseguir live sticks de Tai. No conseguí, cuando ya llegué y me dijo, ya no tengo más. Y es como que... no ¡Carajo! Qué mal, qué mal. Este, igual fue mi culpa, eh, culpa mía, no le dije, yo quiero uno. Básicamente, según lo que me dijo Yerba, Tai era el que vendía las, los live sticks en el Love Life Fest. En lo que fue el abasto, él los vendía. Lo que sí, el hijo de... que fue a vender los, las lampaditas se habrá forrado de plata. Te voy a encontrar, dijo, de... y te voy a comprar uno. No sé cómo fue la casualidad de la vida. Que justamente vuelvo a tener la oportunidad, la oportunidad de tener las sticks. Y no me salió. Por suerte conseguí uno, pero me dejaron para sacarme una foto. No es que tipo me lo regalás. Y es como que... Así que la próxima le tengo que avisar. Le tengo que preguntar antes. ¿Me guardás uno? Y seguramente me va a decir que sí. ¿Por qué me dirías que no? Ay, ya me arrepentí de haber llegado tarde. En realidad no llegué tarde. Llegamos bien. Lo que pasa es que había mucha gente delante de nuestro. Ahí lo veo. Estuvo bueno porque di varias vueltas para ver si alguien me reconocía y sí, me pidieron incluso fotos. Fue medio incómodo porque no... Todavía no estoy acostumbrado, pero si estos eventos se hacen más a menudo es como que va a estar mejor. Igual yo también no soy tan conocido o no soy tan conocido como me gustaría ser porque no hago spam. No me gusta el spam. O sea, yo no hago spam de mi propio contenido. Este, Hago spam de Love Live, pero no de mi contenido porque no... Ni a mí me gusta. ¿Para o sea, es qué no vamos a mentir? Estaban los administradores del grupo ya. de la juntada. Y este, el, el organizador de este evento, Alam, me había reconocido también. Aunque. no, no, no sabía quién era. No sabía quién era, era la primera vez que nos conocíamos. Y yo estaba prácticamente entrando y me, me saluda así. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, como que. ¿Quién chatazos? No, igual de todos copados, todos copados. Es igual al evento anterior no había ninguno que me que, que, me, que, me, que me que te cayera mal porque todos son copados todos después de todos todos somos los LiDers. o sea a todos nos gustan las mismas cosas los muslos de idols muslos de idol ahora que lo pienso curiosamente de todos los grupos que había no le vi los muslos a nadie el gabi del pasado estaría muy decepcionado de mí no es que literalmente los cosplayes estaban muy buenos es, es como que te sacaste fotos con alguna al menos En... No, no, no, me saqué ni fotos con ninguna. Ah, vos su pelotud. Había una con traje de Q Bueno, lo decimos después. El primer grupo fue Shiny Idol que directamente cantaron canciones de Aqua. Fueron cinco canciones. No sé cómo hice, pero me colé prácticamente adelante de todo. Estaban saltando con los light sticks y yo estaba como que, yo no tengo, hijo de puta. ¿Por qué me la en la cara? Mis rodillas. Chingada madre. Sí, me voy a quejar de que no tuve un live todo el video. Ojalá que me olvide pronto. Desde Olavarría hasta Buenos Aires. Bueno, hasta Buenos Aires es de todo completo. Desde Olavarría hasta Capital Federal llega Celestia. Menos mal que no me vieron ver eso. Verlas, quiero decir. Perdón, verlas. Primero, todas las, eh, las los grupos tuvieron un nivel que no me lo esperaba. O sea, yo me esperaba bailes normales. Bailes tranquilos, pero no, se saben completamente la coreografía de una manera espectacular Uno podría creer que ni siquiera las Muse de verdad, las Acuars de verdad Acuarelas, newsas, Acuarelas, las de Nishigasaki, las de Dira O sea, vos las ves a ellas, las ves a las cosplayers, vas a ver que las cosplayers lo hacían mejor No sé cómo era, no sé cómo era, no sé cómo carajo hacían, pero era increíble Je, Cuesto gusta lo mejor de Celestia, no, no solo que hayan venido de tan lejos para, para este evento, sino que cantaron canciones de Muse, y que fueron cuatro canciones, y entre medio de esas cuatro canciones, eh, tres canciones, que serían de las subunidades. No sé cómo hacían, porque ni bien terminaba. Por ejemplo, este. Primera canción de Muse, después, canción de.. De una de las subunidades, que ya no me acuerdo exactamente el orden en el que fueron Y ni bien terminaba, se sumaban las demás para seguir con, con otra canción Y es como que, para chabón, chabona, para dale un respiro, por favor O sea, eso me costaba, a mí, me, me, a mí que me cuesta moverme y respirar Ahora, por ejemplo, me estoy por desmayar Lo peor es que golpeaba acá, es como que golpeaba en el feeling Y directamente, la última canción fue Stardash, lloré Lloré y no sé cómo nadie se dio cuenta Porque yo estaba así, tipo Rápido, ahí Rápido secaba las lágrimas de macho Porque me emocioné Sí, me emocioné mirando cosplayers ¿Algún problema? Si tenés algún problema, vení y nos cagamos a piña Después tomamos una cerveza y nos volvemos a cagar a piña y Hasta que nos olvidemos por qué nos estábamos golpeando ah, pasa más veces de lo que me gustaría admitir eso jay Star Day era un grupo... Bueno, después te pongo todo lo que fue la, la cronología, o sea... Porque si te lo digo ahora, no, no, no me vas a prestar atención. Vas a saber exactamente lo que voy a decir directamente. Yeah. Starday era Hanamaru y era Ruby. Y no me gustó porque no hubo Chapi al final. <risa> fueron solo cuatro temas, pero fueron muy intensos porque la gente estaba muy eufórica. Porque hay que tener... Hay que tener... Mucho coraje, una cosa es un grupo de nueve, otra cosa es un grupo de dos Mis respetos La sección de karaoke no se pudo hacer porque hubo un problema con el sistema de sonido Tuvo un problema con el disco duro y explotó todo básicamente Y por eso incluso llegamos tarde, eh, entramos tarde y me quedé sin lightstick Por culpa de eso Bueno, ya sea a quién matar Canaria interpretó a Zarea, aunque ahora no me acuerdo qué temas Realmente me tienen que perdonar porque no los anoté. Los, después cuando terminó el evento dije, ¿por qué no anoté los temas? Para decir, este me gustó, este me encantó, este estuvo bien, este estuvo mal. Curiosamente ninguno estuvo mal. Love Live no Kagami hizo algo que, que nadie se esperaba. Básicamente, un tema de Hogwarts, un tema de Vivi y un tema de Riera. Non-fiction, por cierto. Es como que... <tose> ¿Cómo se interlaza esto? Encima con trajes de bibi. Espectacular. Bloque random dance. La verdad es que... Por poco y me meto. Básicamente. Ya tenía unas... Tres o cuatro latas encima. La primera fue... Una cerveza light. Casi se lo tiró ayer en la cabeza. O oh, no sé. Iba a quemar el lugar. Pero después me acordé que no soy de River. y No me puedo quemar los lugares. Pero bueno, es como que... Cerveza light, hijo de... ¡Esto no pega! Pero sí, ya tenía un par de cervezas encima Quería pasar, pero el tema es que Estaban todas las cosplayers Había un solo valiente que, O sea, bailaban todos El escenario no iba a aguantar este peso De 150 mil trillones de libras No sé por qué libras este, Y además no podía pasar Sí, es verdad que podía haber perdido, pedido permiso Pero después dije Voy a ser ridículo, me voy a caer del escenario O sea, el escenario era medianamente grande No sé cómo, hizo, cómo iría a caerme pero sería muy capaz. Mis más sinceras disculpas a Red Moon porque no me paré a verlas. Porque en ese momento ya estaba paseando, volado ya obviamente, este, reconociendo, eh, reconociendo, conociendo a más personas, a más suscriptores, conociendo lo que es el lugar, que el lugar era chico, hacía calor, no había ventilación y no había olor a taco. Aunque no lo creas, no había olor a otaku. O capaz que tenía justo tapado las fosas nasales. No sé, puede ser o puede ser que no, pero no, no había olor a taco. ¡Ganamos! Acabo de insultar a todos, incluyéndome, ¿verdad? <risa> por fin tengo una remera de Watanabeo <risa> ¡Eh! Tiene la marca acá yeah. Talle M, por si ya lo, ya, ya saben Talle M, ¿no? Talle M, sí eh, me, queda un poquito, me quedé un poquito apretado en ese momento y es porque tenía la panza llena de cerveza y bueno, la cerveza te hincha Eso quiero pensar, que es eso y todo eso pero bueno al fin tengo la remera de yo que tanto quería quería una remera de yo por eso este por el precio yo creo que le pediría más pero pero no hay que forzar el, el reencuentro está guapa la llegó llegó el momento tan esperado por todos Cerra esto por favor gracias el momento de akakuro que por cierto esta vez no nos entregaron los los volantes los posters no sé cómo decirlo claro me hubiese gustado tener de cada una, pero claro, este... Claro, para tener ya guardado de los recuerdos. Porque sinceramente, prácticamente puede ser el mejor día del año para mí. Ese fue para mí el mejor día del año. Y eso que yo no soy el, el administrador. Si fuera el organizador y ver que todo salió bien, sería un golazo. Pero yo simple, fue, simplemente fui un espectador. Ni siquiera fui al VIP. No sé si había VIP. Lo que sí me cagué de hambre. Cagarse de hambre... Tomar cerveza. ¿Cómo sobreviví? Akakuro otra vez con con Riera. Este, obviamente lo mismo, o sea, los trajes eran impresionantes. Para Traje, era impresionante, Trajes, Riera, impresionantes trajes. Kuku-tank. Estaba otra vez eh, Yui vestida de Kuku-Tank. No le pedí una foto, ahora que me doy cuenta. Y es con... La cuenta de mi... Para la próxima, por favor, hágame un favor, tráiganme a las cosplayers hacia mí, porque si yo voy hacia ellas, hacia ellas tiemblo. ¿Por qué lo digo? En el momento que voy a buscar la remera, empecé a temblar, y Yerba no me va a dejar de mentir. O sea, imagínate el poco contacto femenino que tengo que me puse a temblar al frente de una chica. ¡Ay, Dios santo! Virgo. Virgo, claro, 26 de agosto, Virgo. Técnicamente, acá estaría. Tomate, comiste el spam. ¿eh? Es básicamente, no sé. Antes de Red Moon hubo una trivia. Que no participé. Ya no iba a saber qué estaba diciendo. Torneo de Sif. Que no participé porque no juego. Juego de Sifas porque se juega solo. Ahora que me acuerdo conseguí un botón de cosplayer. No entiendo qué significa. O sea, tiró los botones. Le golpeó a uno. Y me cayó a mí. Como que... Yo, que gané. Y no me dieron nada. Yo, yo pensé que... Eh, eh, no sé, una foto. Eh, no, no sé. Eh, panties, no. <risa> ¿Qué dijo? Yo no soy así. Yo no soy así. Lo que pasa es que seguramente estoy, creo que estoy volando de fiebre y grabar así es más divertido. <risa> Mínimo se lo hubiese cambiado a alguien por una cerveza. Tipo, yo tengo este de Umi, creo que era. Toma, te lo doy y vos me das una cerveza, es como que salía ganando ya Estaban los sorteos, estaba Tai, lástima que no se desató como la otra vez, tipo ¡¿QUIERES MÁS?! Y no, no, básicamente vendió todo y no podía regalar, no sé, su pelo, su peluca y... Toma, sorteo eso <risa> ¿Por qué me río de mí mismo? Está bien reírse uno mismo, pero yo ya me... yo exagero ya El concurso de cosplay lo ganó una Lanshu este tenía muy, o sea, como ya dije, tenían todas tenían un cosplay maravilloso. Yo no soy. No, no soy. No sé nada de esto. No sé cuánto cuesta en plata. No sé si lo hacen ellas, No sé si lo compran. Puede ser que lo compren. Puede ser que lo hagan. Pero sin, eh, sin duda. Es muy espectacular. Es, eran demasiado. Es como que. Mm, o sea, literalmente podría haber estado así. Tocando la tela. Pero iba a quedar muy raro. ¿viste? Tipo, imagínate. Estás parada con tus amigas. ahí. Y viene uno y agarra así. Y empieza a ver la tela Que, que yo sí sé, sé de estas cosas, sé, por alguna razón sé de todo esto, porque yo también compro mi ropa Eso explica lo mal vestido que voy Este... Pero ese ha sido es muy raro, tipo imagina, así agachado Hmm... taki aquí Ay, me iban a cagar a piña. Patadas de idols, me sirve El sorteo, el concurso, y lo que sería... Concurso de cosplay y lo que sería el cierre fue todo muy apretado porque como íbamos tan justo de tiempo, prácticamente nos digo, nos dijeron ¡Lárguense de nuestro lugar! Y salimos todos corriendo antes de que nos peguen martillazos. No entiendo nada de lo que acabo de decir. Ahora, por favor. Unas palabras de Alan. Lo que sería, lo que sería, el que sería el organizador de todo esto. Alan, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Alan, el organizador del Love Live Argentina Idol Festival. La verdad que estamos increíblemente felices y extasiados de lo que pasó en el último evento. La gente se ha comportado de una manera increíble, la muestra de apoyo, de amor y de afecto ha sido muchísima. Si bien aquí en Argentina la comunidad no es tan grande como en otros países, hemos logrado hacer algo increíblemente hermoso tanto los teams que se han subido a bailar al escenario como los stands que han vendido cositas de la serie y como dije el público presente creo que fue una combinación increíble entre los tres ejes que conforman el evento y si tienen la chance eh, gente de latinoamérica de poder hacerlo en sus países Insisto en que lo hagan, porque la verdad que si nosotros con una comunidad pequeña pudimos hacer algo tan hermoso, seguramente ustedes, como México, Perú, eh, Chile, etcétera, que tienen comunidades mucho más grandes de seguidores, van a poder realizar algo increíble, hermoso. Les mando un beso enorme y ojalá que pueda haber... Cositas hechas así en sus países Un beso enorme Sin duda agradecerle a él, agradecerle a todo el staff Porque sí, era todo un staff A los eh, a los que ayudaron, a todos A los que fueron también Porque la verdad que fue una experiencia maravillosa Porque era como estar en un concierto Era lo que lo más cercano que vamos a estar en un concierto básicamente Pero sin sacarle mérito a las, a, la, a los grupos Que la verdad estuvieron maravillosos Esto, Los stand, lastimosamente, como era... El lugar era. no era chico ni era grande, era mediano, pero era mucha gente. Obviamente estaban todos en el medio y no se podía ver mucho, ojalá que hayan podido vender algo que haya sido rentable, porque la verdad es que había muchas cosas muy buenas. Yo solamente me puedo comprar la remera porque después el resto lo, lo gasté en cerveza. No sé si está bueno admitir eso, porque. Bueno, sí, o sea, la verdad es esa. La verdad es esa. Yo quería estar contento, feliz y alegre. Y gracias a la cerveza estuve contento, feliz y alegre. Más de lo que ya estaba. Contento, feliz y alegre. Pero sí, este, agradecerle a todos los que fueron, a todos los que llegaron hasta acá el video, agradecerle a Yerra que me acompañó. Este. Agradecerle a Romana a Kaiser también por, por la buena onda. A todos por la buena onda. Directamente a todos los que estuvieron ahí, a los que me reconocieron, a los que me pidieron fotos. Lástima que no vi ninguna, no, no me pasaron ninguna. Este. Hontoni, honthoni, todos, hay más. Algo que me quedó pendiente es, además de golpear a lo que sería el que estaba encargado de la música porque le cagó a, a Celestia creo que era que, que le había cagado Wonderful Rush que yo creo que los tendremos que haber cagado a piñas cosas que pasan este hay algo que me hubiese gustado hacer que que lastimosamente por el tiempo no se pudo es además de, de dar un, un, un speech a decir algo a hacer un discurso así improvisado como la última vez este que cantemos todos juntos una canción muy especial para todos directamente Así que nada más, muchas gracias por ver este video, muchísimas gracias. Este, yo espero seguir, seguir, porque después del Gabio Olmedo C con solo con ser álbum no sé qué voy a hacer porque este es la, la cúspide del, de lo que sería el canal por el momento. No sé qué va a haber más allá, pero créanme que voy a hacer todo lo posible por seguir con esto de Love Live. Quiero. hay mucho contenido todavía, pero no encuentro el rumbo. Así que básicamente es esperar. No voy a arruinar más canciones. O al menos no voy a tratar de arruinar tantas canciones. Senzu yo Yosharo Karano Keirei. Acordate, siempre da tu mejor esfuerzo. ¡Siempre! ¡Gamba! ¡Ruby!